Hola, muy buenas. En este mini vídeo vamos a detenernos en las técnicas eh, más habituales que podemos encontrarnos a la hora de estudiar imágenes de resonancia magnética. Eh, ¿Por qué esto? Bueno, eh, simplemente porque eh, nos vamos a poder encontrar la misma estructura que la vamos a ver de distinta forma, con distintas secuencias. Entonces... Eh, fijaros aquí mismamente tenemos tres imágenes, ¿vale? y eh, son el mismo corte axial, de acuerdo, del mismo paciente, pero y con las mismas estructuras. Eh, yo voy, voy a encontrar aquí tálamo, ventrículos, de acuerdo, eh, el núcleo, eh, la cabeza del núcleo caudado, vale. Eh, bueno, pues eh, los hemisferios cerebrales todos son las mismas estructuras, pero las se pueden observar de distinta forma. Esto nos va a ayudar a la hora de, eh, pues, descubrir determinadas patologías. Vamos a dar, simplemente, eh, a mencionar tres puntos básicos para poder diferenciarlas. ¿De acuerdo? No es que tengamos que estudiarlas, simplemente es para que luego después las imágenes de, en el, que tenemos en, en el aula virtual, bueno, pues las podamos eh, visualizar y estudiar más cómodamente. Bien. Pues nada, vamos a empezar entonces señalando que esta primera imagen de aquí va a ser una secuencia potenciada en T1. Esta imagen de aquí se trata de una secuencia potenciada en T2 y esta tercera imagen se trata de una secuencia potenciada ¿vale? en flare. Bien. Vamos entonces a pararnos con la T2 y lo que más nos va a llamar la atención en este caso es que todos, hay un montón de brillo por todo el cerebro, ¿vale? ¿Esto qué quiere decir? Bueno, pues esto lo que significa es que tengo el agua, brilla, y por tanto es hiperintensa. Qué estructuras van a ser entonces hiperintensas, todas aquellas en donde yo me vaya a encontrar líquido cefalorraquídeo. Por tanto, fijaros aquí los ventrículos como están, las cisternas, ¿de acuerdo? Fijaros los surcos eh, corticales, ¿vale? Y también aquí en esta imagen no, pero si nosotros viéramos el, el globo ocular eh, como está lleno de morbillo, también lo veríamos eh, muy brillante. Vamos entonces ahora a T1. ¿Qué vemos en T1? Bueno, pues en T1 lo que está pasando es que pues los líquidos no van a estar brillantes, ¿vale? Nosotros si pues, sí. eh, comparamos los atrios ¿vale? del ventrículo lateral o lo que son los ventrículos, eh, lo que es el cuerno eh, anterior del ventrículo lateral, no lo voy a ver brillante, con lo cual aquí el agua, ¿vale?, es oscura y, por tanto, decimos que es hipointensa. ¿De acuerdo? Con lo cual, ¿qué nos encontraremos hipointenso? Eh, pues los ventrículos, eh, también el surco cortical, los globos, el, el humor vítreo, ¿De acuerdo? Eh, sin embargo, va a haber diferencia a la hora de ver la diferencia de la sustancia blanca de la sustancia gris. ¿vale? Eh, vamos a empezar entonces por esta de aquí. La sustancia blanca. La sustancia blanca, ¿cómo la vamos a ver aquí? La vamos a ver blanca. ¿vale? Entonces, bueno, pues hablaremos de, pues se verá pues, eh, con cierta intensidad. Ahí, ahí la señal pues, no está apagada, ¿vale? Hablamos de una hiperintensidad. La sustancia negra, ¿cómo la vamos a ver? La sustancia negra la vamos a ver en este caso gris. ¿Vale? Pasamos entonces rápidamente a T2, ¿vale? Y aquí la sustancia blanca, si os fijáis, ¿vale? la vamos a ver... La sustancia blanca la vamos a ver oscura, ¿vale? Ponemos aquí oscura. No es este. Oscura. Vamos, espera un momento que me acabo de equivocar. Ponemos aquí esto y... La vemos oscura, ¿vale? Vamos allá. Por tanto, la veremos hipointensa. Y la sustancia gris, ¿vale? ¿cómo la vamos a ver? Pues la vamos a ver pues, menos oscura, ¿no? Más tirando a gris. De color gris. Bien, fijaros entonces, toda esta parte de aquí sería sustancia blanca, que la vemos hipointensa, y aquí, fijaros, el hipotálamo, la cabeza del núcleo caudado, que es sustancia gris, la vemos menos oscura, ¿vale? la vemos de color gris. Bien, pues ya podemos pasar entonces a T2, ¿vale? digo a Flair. ¿Cómo hacemos con Flair? Bueno, Flair no es más que un T2 al cual eh, le hemos apagado la señal del agua. Es exactamente lo mismo, lo único que hemos hecho es, a el agua la hemos apagado. De acuerdo, entonces, ¿cómo se va a ver? Hipointensa. Vale, veremos los ventrículos, las cisternas, eh, los surcos corticales, los vamos a ver todos hipointensos. Sin embargo, ah, eh, y luego, sin embargo, perdón, eh, tanto la sustancia gris como la sustancia blanca, ¿vale? La vamos a ver igual que en T2. Se ve igual. ¿Qué es importante para que utilizamos el FLER? Bueno, pues el FLER lo que va a realizar es potenciar el agua patológica, es decir, eh, vamos a ver hiperintensidad en aquellas, eh, en, bueno, pues en aquel agua eh, donde tengamos lesiones inflamatorias, lesiones tumorales, lesiones eh, infecciosas, ¿De acuerdo? Es cuando vamos a ver, pues, esa agua de, que se producen esos procesos patológicos es la que vamos a hacer con hiperintensidad. Y ya para finalizar, antes de que se me olvide, comentaros que eh, tanto en T1 como en T2 vais a visualizar la grasa. ¿vale? La grasa en T1 y en T2 se ve hiperintensa. Con lo cual, esto que veis aquí no es el hueso. No son huesos, sino que es grasa, ¿de acuerdo? El hueso lo veis aquí, ¿vale? Lo que veríamos, la grasa nos está delimitando eh, la lámina externa, aquí tenemos que el líquido cefalorraquídeo nos está limitando la lámina interna, ¿de acuerdo? Y aquí tengo lo que es el diploid. Pues nada más, hasta aquí este vídeo. Eh, os animo a compartir vuestras dudas tanto en clase como en el foro. Hasta el siguiente vídeo, chicos.